Eh, a mí me tiró una persona de un Facebook, de una prima mía y me dijo que de Nueva York le iba a mandar cuatro cajas y dos barricas, no sé de qué eran porque no me, no me dijeron y ella dijeron que que yo tenía que pagar como un recibo, una vaina así que a mí que fuera el banco y depositara 26 mil pesos ¿Lo depositaste entonces? Ajá, y tengo el... ¿Entonces luego del depósito qué pasó? explícame. No, yo... Parece que yo cogieron tiempo para ir a recoger dinero, no sé. Y me dijeron a mí que yo tenía que buscar más dinero por una cajita pequeña que venía con 18 iPhone 11 X Pro, más de diferentes colores y que, que yo tenía que buscar 70 mil pesos. ¿En sentido general, ¿24 depositaste entonces? 96 mil 500 pesos. Wow. ¿Cómo te percataste de que se trataba de una estafa? Porque yo intenté llamar el número y cuando yo llamé me tumbaron la llamada y cuando me salí de la llamada ya yo estaba bloqueada y todos los mensajes estaban borrados. Entonces tú has venido aquí a qué puerta. Sí, yo he venido a denunciar, a ver si dan con esa persona, porque en verdad ahora estoy buscando el dinero porque en realidad no era mío, era prestado. ¿Qué llamado hacer entonces a las autoridades que tú esperan? Liberar? Que agarren a esa persona y a los demás que no se dejen estafar, que cuando le escriban gente así, que llamen a los otros familiares que confirmen a ver si es en realidad. No, no.